Mm. Ay, no puedo creerlo, güey. Por fin podré visitar a mis hermanos sudamericanos. Hace un buen tiempo que no los veo. Ya por fin llegué. Ahora sí se viene lo chido. Ey, es Uruguay. Uruguay, mano. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, Uruguay? Che, Italia con escudo. Oye, ya que hablaste de Italia, ¿por qué no nos comemos una pizza de champiñones? ¿De qué, che? Champiñones. ¿Qué, no has comido una pizza? No, che, te van a encantar. A las cinco en tu casa. De acuerdo. Champiñones. Está re loco. Bueno, aquí está la pizza de champiñones. ¿Sabes qué, güey? Creo que se me acabó el apetito. ¡Adiós! ¡Qué raro es este, güey! ¿A qué sabrá? ¡Ah! ¡Qué raro servirme la pizza de zapatillas! ¡Híjole! ¡Con este pico sí poder atravesar ese maldito muro! ¡Hola, güey! ¿Qué estás haciendo? Aquí mirando el pico. ¡Ja! Qué locos son aquí. ¡Ayuda, causa! ¿Pero qué estás haciendo allá arriba? ¡Me tropecé de mi techo! ¡Ayúdame! Aquí te cacho. ¿Qué? ¡Aquí te cacho! ¡Despérate! ¡Ah! Te dije que aquí te cacho. ¡Vayas ese porquerías a otro lado! Y déjame descansar. Eh. Ok, ¿Me voy de aquí? ¿Qué pasa, che? Este, todos se han portado mal conmigo. Se han enojado todos. No importa, che. Aquí te tolero. Gracias, güey. ¿Me puedes dar una concha? ¿Qué dijiste, che? Una concha. Son dulces y ricas. Y... ¡Che! ¡Vaya a pedirse porquerías a otro lado! ¿No entendés? ¡Váyase, ¡Váyase! Debería prohibirle el pase a este México, pidiendo tal porquería. ¡Basta, güey! ¡Basta! ¡Me voy! ¡Me voy a mi casa! ¡Me voy! ¡No quiero estar más aquí! Solo quería pasarla bien. Atención, pasajeros. Les pedimos que tomen sus cinturones y, por favor, disfruten su estancia en nuestro viaje a Arabia Saudita que lo pasen bien. Ah, ya no puedo más. Oye, tu guión. Pero qué, México no. La cámara, ayuda, auxilio. ¡Ah! ¡Ah! ah, Antes de terminar el video, quiero que en los comentarios escriban qué cosas han notado en los escenarios. Y ahora sí. Fin.